Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Reactiva Bolivia, viernes 16 de diciembre, ya acabamos la semana y por supuesto nosotros tenemos mucha información que contarles. Yo soy Adrián Álvarez y estaré con ustedes los siguientes 30 minutos. Bienvenidos. Entidad que se dedica a la recaudación del cobro de peaje ha podido recaudar más de 600 millones de bolivianos y este recaudo por supuesto estará destinado para el mejoramiento de las carreteras que conforman la red vial fundamental. El director ejecutivo de Vías Bolivia, Emilio Zurita, indicó que con mucha satisfacción se ha podido cumplir y se ha recaudado un monto de 605.665.823 bolivianos, llegando a una ejecución al 100%. Añadió que los recursos económicos recaudados en los peajes son desti destinados en determinados porcentajes a la administradora boliviana de carreteras y a las nueve gobernaciones del país para el mantenimiento de las carreteras. Vías Bolivia es una entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que está encargada de administrar directamente los peajes, pesajes, y control de pesos y dimensiones en la red vial fundamental y hablamos de obras porque el gobierno nacional rehabilitará y mejorará el aeropuerto en Riberalta ...con una inversión de 3,4 millones de bolivianos. Estamos dando la instrucción para que puedan rehabilitar, mejorar el aeropuerto de Ciberalta. En Ciberalta vamos a invertir más de 3,410,000 bolivianos. Para mejorar todo lo que es la pista, va a ser mejorado... Una pista de 1.750 metros, dos calles de rodaje, plataforma de 66 por 72 metros y efectivamente ahí también vamos a equipar. Que viene con toda seguridad en enero vamos a hacer conocer. Seguimos invirtiendo en todos nuestros aeropuertos y hemos tomado acciones importantes y hemos hecho conocer también que las demoras van a ser reducidas. El día de hoy me estoy trasladando a la ciudad de Santa Cruz para hacer conocer en sitio todas las mejoras también que estamos realizando. ¿Qué se espera para 2023? Organismos internacionales han proyectado una disparada en la recesión económica a nivel Mundial Y es en este sentido que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha indicado y ha planteado una sinergia entre el sector público-privado para hacer frente a la crisis económica que se viene el siguiente año. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior se demanda una sinergia público-privada para hacer frente a la crisis económica que se prevé se agudizará el siguiente año. El gerente general de este instituto, Gary Rodríguez, recordó las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que prevén una recesión en la economía mundial que provocará una inflación y esta inflación en varios países, además de la elevación de los precios de los alimentos. Unidad entre gobierno y gobernados. Unidad entre bolivianos para salvaguardar la estabilidad, que es un patrimonio nacional, para no dejar de crecer y para seguir generando empleos dignos y estables en el país. La crisis económica mundial se produjo tras la pandemia de COVID-19 en 2020 y con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania iniciado a finales de febrero de este año. El conflicto en Rusia incrementó el precio de los combustibles y alimentos. A raíz de eso, países europeos principalmente incrementaron el precio de la energía y subieron las tasas de interés en sus sistemas bancarios para controlar la inflación. Entonces lo que se quiere frente a este panorama tan difícil que se viene para el 2023 es que hayan señales claras que no restrinjan la exportación, que ayuden a sustituir importaciones, por ejemplo, produciendo más bioetanol para disminuir la importación de gasolina y ahorrar divisas. O que se den condiciones para que el sector privado pueda invertir en cultivos extensivos de eh, plantas, materias primas, energéticas, para producir biodiesel. En tanto, en Bolivia, debido a las políticas aplicadas principalmente ...principalmente al subsidio y subvención de los precios de alimentos y combustibles... ...se controló la inflación y se evitó una afectación a la población. Pero sin embargo hay algo que rescatar de este informe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe... ...que indica que Bolivia estará entre los tres países con mayor crecimiento económico pese al contexto internacional, porque la Cepal prevé una proyección para Bolivia del 2,9%, que está muy por encima de lo proyectado para América, para América Latina, con un crecimiento de apenas el 1,0%. Pero nosotros tenemos que continuar y vamos a hablar acerca de los avasallamientos en el departamento de Santa Cruz porque el Instituto Boliviano de Comercio también ha pedido al gobierno garantías para la producción agrícola debido a que los avasallamientos están afectando a los previos agrícolas. No puede ser posible que hayan secuestros, que hayan amedrentamientos a la población, quemas de maquinaria, quemas de cultivo, porque eso desincentiva la inversión y el querer, el querer seguir trabajando, invirtiendo, arriesgando en ese departamento que es estratégico para la producción de alimentos para el país. No olvidemos que Santa Cruz genera el 76% del total del volumen total de alimentos de Bolivia. Es el principal departamento agroexportador. La aplicación de la ley, desde el Ejecutivo y principalmente en lo que es el sector judicial. Porque de otra forma, no hay ánimo para invertir, nadie va a invertir para perder, nadie va a invertir para que le estén secuestrando al personal para que estén atacando con armas de fuego, que estén quemando sus cultivos o sus maquinarias. Entonces, la aplicación de la ley es lo que corresponde. Y damos la vuelta a la página y vamos a hablar acerca del presupuesto general del Estado. Y oiga bien, aquellos artistas bolivianos, muy buenas noticias, porque el presupuesto general del Estado va a fomentar la cultura boliviana en el exterior que autorizan ahora al Ministerio de Culturas que nosotros podamos pagar los pasajes de nuestros artistas de cualquier rubro para que puedan salir al exterior, que eso no lo teníamos, sufríamos. Ahora a partir de eso nosotros tenemos ya invitaciones a nivel internacional, feria de libros, por ejemplo en Irán, tenemos en varios países. Entonces ahora qué toca al Ministerio de Culturas, han aprobado y está aprobado, por eso hice seguimiento. Tenemos que empezar a convocar a todos nuestros artistas y los artistas democráticamente tienen que elegir a sus delegados para que nosotros podamos ayudar coadyuvar para que puedan salir los artistas y eso también es tra darles trabajo. Por el momento tenemos dos invitaciones, uno a Cuba y uno a, un, a Países Bajos. En el tema de la Feria del Libro a Cuba tenemos que hacerlo ya nomás y eso se va a preparar a los primeros días o la primera semana de enero porque la Feria del Libro en Cuba es en febrero ya. Así es, ya, ya lo escuchábamos, el presupuesto general del estado plantea una inversión pública de 4.006 millones de dólares, de este monto el 26%, es decir, en montos hablando, 1.024 millones de bolivianos, estará destinado al sector social, que por supuesto involucra a la cultura, y es por este, es por este motivo también que se va a destinar 230 millones de bolivianos aproximadamente para los artistas bolivianos. Pero nosotros seguimos con más información y vamos a hablar acerca de eh, la aduana nacional, quien el día de este jueves ha podido inaugurar centros de contacto para poder fomentar y fortalecer el comercio exterior. Acerca de procedimientos, trámites y formularios aduaneros. Este centro de contacto es la propuesta y compromiso de la aduana para el acercamiento técnico y propositivo con el sector privado. Tenemos también toda la atención especial con plataformas especializadas para todos los operadores que se han auditado y tienen la certificación de operadores económicos autorizados, dos plataformas para ellos. Y que va a reducir los tiempos de trámites tanto en importación como en exportación. Porque Bolivia es una, es una economía abierta al mundo. Y esta actividad también nos genera ingresos al Estado plurinacional y es por eso que tenemos que acelerar este tipo de procesos. A la fecha tenemos un registro ya de 40.306 operadores de comercio exterior que representan un incremento aproximadamente del 9,7% con relación a similar periodo del 2021. de la tarde con 10 minutos, momento de redes sociales. Ministerio de Planificación. Lee atentamente la información y conoce más sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social, que incluye 10 metas destinadas a impulsar Bolivia hasta el 2025. ¿De qué, ¿En qué consiste este plan? Es un documento multidicional eh, de planificación de alcance nacional que, por supuesto, busca la reconstrucción económica y productiva del país. ¿Qué enfoques tiene? La redistribución de ingresos y también eh, poder eh, disminuir la pobreza mortal, social y, por supuesto, espiritual. El de Planificación también nos trae la siguiente información y seguimos hablando precisamente del mismo tema eh, del PDS 2021-2025. Es un modelo implementado con el objetivo de incrementar la producción para reemplazar algunos de los productos que actualmente importa Bolivia y generar excedentes de producción para exportar y obtener nuevos ingresos de divisas. ¿Cómo entender la industrialización con sustitución de importaciones? Por ejemplo, en el caso del, tri, del, del trigo, propone eh, pasar de 311 mil toneladas producidas en Bolivia a 903 mil toneladas hasta el 2025 para cubrir el 100% de la demanda interna. De esta manera, la demanda interna llega a 600.000 toneladas de trigo exportando el excedente que representa el 37% de la meta de producción de este cereal. Lo mismo se plantea para la producción de frutas, hortalizas y otros rubros, incrementando así la producción, cubriendo la demanda interna y generando excedentes para exportar. Desde el CEDEN nos traen la siguiente información, la empresa pública productiva Cartones de Bolivia, Cartonbol, logró exportar 184.500 cajas con el sello hecho en Bolivia a la República de Chile, obteniendo un ingreso de 1,2 millones de bolivianos. Cartonbol, la empresa estatal que por supuesto apoya a la producción del país. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía, facilitando el acceso de las bolivianas y bolivianos a los productos lácteos, entregamos equipamiento a productores lecheros de la AESEDAD en la comunidad Chocnia. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante... Estamos hablando de mediante proyectos, busca que Bolivia eh, realice la entrega de, a los nueve módulos de acopio de leche en beneficio a las nueve asociaciones consistentes en nueve tanques de frío con capacidad mayores a mil litros, eh, refractrómetro, tanques de agua, entre otros, con una inversión total total de 1.734.065 bolivianos y 4.000, eh, bueno, y por supuesto también esta inversión va a poder eh, incrementar la producción de leche y también al mismo tiempo poder ayudar y eh, poder... Ya hacemos una breve pausa. Al volver seguiremos con más información económica. Quédese con nosotros. Gracias por seguir con nosotros y vamos a hablar acerca de la feria que se llevará a cabo este fin de semana en la Ciudad del Alto. Una feria que mostrará las artesanías por los recursos. que nuestra sociedad se sensibilice, conozca que al interior de nuestros recintos existen personas que producen, que tienen la voluntad de cambiar de vida. Y este producto es el fruto de un gran trabajo que hace nuestra dirección de régimen para poder reinsertarlo en la sociedad, buscar a futuro, que olvidando un pasado, una conducta anterior, ahora con los conocimientos que han adquirido en nuevos oficios en las artesanías, en nuevos productos, logren ellos salir a la sociedad reinsertados y ser productivos y aportarle al país. Bueno, para ayudarles a la reinserción laboral, eh, optamos por la reinserción social ante ellos, ¿no? Trabajamos con ellos de esa manera para poder hacer que cuando salgan de la cárcel puedan eh, saber qué trabajo también eh, hacer. Ellos se especializan ahí dentro con estos trabajos y una vez que salgan puedan venderlos también libremente ellos en las calles. Como pueden ver tenemos varios productos como los gallos, los cofres, eh, tenemos joyeros, tenemos tallados como los búhos de allá y son trabajos tan únicos, tan esmerados, tan, tan, tan bien hechos porque les dan mucho tiempo de, de trabajo y los hacen con mucho cariño y bueno, eh, les invitamos también a, a todos a ustedes a la feria que va a ser hoy día y mañana acá. Y espero que disfruten acá, vengan y todo esto es obviamente para la reinserción social de ellos. Pero la exposición de artesanías no solo se encuentra en la ciudad del Alto, también está en la zona sur de la ciudad de La Paz, porque este lunes se ha inaugurado un punto de venta para, eh, por parte de las reclusas del Centro de Orientación Femenina quienes exponen sus productos y de esta manera también ellas apoyan la economía de las reclusas, tomando en cuenta que muchas de ellas son jefas de hogar. La tienda Pugya abre sus puertas en la ciudad de La Paz. Se trata de un punto de venta que comercializará diferentes productos, entre ellos pastelería, productos a base de cuero, como billeteras, carteras y productos en la industria textil. El objetivo es apoyar la economía de las privadas de libertad, tomando en cuenta que muchas de ellas son jefas de hogar. Me imagino que unas 60 mujeres más o menos, ¿no? porque tenemos más o menos unos 140, 150 productos, entonces han entregado, son bastantes... Eh, mujeres privadas de libertad que están participando acá. Miren, tenemos aproximadamente un 30% de privadas de libertad que están contempladas en esta área productiva, eh, a las cuales eh, la policía boliviana de la mano de Proyecto Mundo ha querido poder adecuar un lugar para que pueda ser una fuente laboral para que no sea restringido ni vulnerado el derecho laboral como tal y podamos beneficiar económicamente no solamente a las privadas, sino mediante ellas a la educación de sus hijos, a la manutención y, a la, y de esta forma poder fortalecer los lazos familiares y evitar las rupturas del núcleo familiar que genera una, una inestabilidad en la sociedad. La tienda se encuentra en la calle 6 Dobrajes, en el Centro de Orientación Femenina y estará abierta desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Entonces los precios la verdad están económicos, también tenemos trabajo en marroquinería. Eh, el trabajo en cuero con los, con, de, que, que han realizado los jóvenes de Calauma. Sí, hemos tenido bastante venta, me, me ha sorprendido bastante. Este, las mantas eh, que han realizado las, las mujeres han volado. O sea, eh, la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación. La invitación está hecha para que usted pueda sumar un grano de arena adquiriendo uno de los productos artesanales elaborados al interior de este centro penitenciario. Y para las personas que todavía no tienen planes este fin de semana, el 18 de diciembre se llevará a cabo la Feria de Frutilla y sus derivados. La producción llega a más de 20 mil toneladas al año. Ya. Eh, normalmente producíamos eh, 20 y tantos de... de de toneladas de, para lo que es de, la frutilla para el mercado pero hoy por un poquito hemos sido afectados con la sequía como en, como en muchos municipios lamentablemente han sufrido, quizás hemos tenido una pequeña reducción de entre 15 a 18 o 17 toneladas esa es nuestra producción por ahora pero tenemos suficiente producción creo para poder ofrecer a nuestros visitantes este día de la fe. En tema de derivados tenemos el licor de frutilla, tenemos el vino de frutilla, gelatina de frutilla, yogures de frutilla y cómo no decir, ¿no? El, el néctar del valle de frutilla, ¿no? la chichita de frutilla, chichaculli de frutilla. Así es que este domingo los estaremos esperando con esos derivados. Y ahí escuchábamos la invitación de uno de los productores que por supuesto va a mostrar el su producción precisamente este domingo en la feria de frutilla así que usted sea parte de esta feria y nosotros con esta información nos despedimos deseándoles un buen fin de semana el lunes seguiremos con más Reactiva Bolivia, te permiso